Es extraño verte sonreír, tu mano en mi mano estar junto a ti. Entiendo que el tiempo te alejo de mí. Ferro un recuerdo Que me haga feliz No olvido tu voz Tu forma de amar Sujeto tu mano Que ya no estás Y es que me duele estar sin ti Oh, quiero recuperar Aquel beso callado por la sonrisa eterna Que me hacía soñar Sin ti. Oh, quisiera un día volar Para alcanzar el cielo Para verte de nuevo Para dejar de llorar Tu olor Tu estilo formal Sé que en tu partida Me viste llorar Y es que me duele estar sin ti oh. La sonrisa eterna que me hacía soñar Me duele estar sin ti, oh, quisiera un día De llorar, para dejar de llorar, para dejar de llorar, para dejar de llorar, para dejar. Vido tu voz.